Entonces vamos a ir ahora a la secuencia. El ideal es que te sientes sin cruzar las piernas, eh, puedes apoyar los pies firmes en el suelo. Y vamos al primer punto, punto sensible, ya que es un punto que, como dice su nombre, es eh, más sensible de lo habitual. Y comenzamos a llevar en un movimiento circular pre presionando. ¿Ya? La atención a este punto y la atención a el problema que estamos tratando de trabajar, la sensación que queremos corregir, si estamos cansadas, cansados, si estamos de mal humor, si nos sentimos angustiados, tristes, cualquiera sea la sensación que quieres trabajar, o si simplemente quieres como tener más energía, llevas la atención a, al tema. ¿Ya? o el tema y la sensación física el registro físico que tienes de, de eso y luego hacia el otro lado sigues sosteniendo este punto sensible lo que hace es hacer el reverso general ya es la preparación para eh, la totalidad la totalidad del cuerpo la totalidad de la energía luego vamos a ver el otro punto que es para un restablecimiento más específico. <risa> vamos al otro lado, lo mismo, punto sensible, movimiento circular hacia adentro, hacia adentro, conectando aún con el tema que quieres trabajar y hacia afuera, hacia afuera. Y luego vamos al punto bajo nariz, golpeando suavemente con dos dedos golpeas este punto bajo nariz la idea siempre es que igual mantengas la, la conciencia en el tema que estás tratando de trabajar o la sensación que estás tratando de trabajar vamos a punto karate que es, otro, que es el otro punto reverso que es clave que nos sirve para hacer reversos específicos ¿ya? aquí generalmente es que en FT ocupamos la afirmación de aceptación del problema con, con lo cual podemos dar el, el paso para poder transformar el problema y lo que hacemos es una frase que también la puedes utilizar por separado pero bueno, mientras estamos estimulando este punto dices aunque estoy angustiado aunque estoy angustiada me amo y me acepto completa y totalmente y con esa frase de aceptación que repetimos tres veces estimulamos este punto también puedes estimularlo en este caso sin repetir la frase pero siempre es un plus ¿ya? vamos a la otra mano y puedes hacerlo sin repetir la frase o si quieres ir ahí más al callo, pues repetirla. Aunque me siento de esta forma. Me amo y me acepto completa y totalmente. ¿Ya? Tres veces. Aquí es donde más nos quedamos. Generalmente cuando repetimos la frase tres veces ya estamos cubriendo la cantidad de veces que tenemos que golpear el punto. Entonces eso también nos sirve como referencia. De aquí vamos a la zona del timo y golpeamos en ritmos de tres. Esta zona. Estimulando el timo. Y luego vamos a la cabeza. Y vamos golpeando con los dedos toda la superficie del cráneo y vamos a la muñeca vamos a estimular esta zona de la muñeca y una forma de hacerlo que lo simplifica es golpear muñeca con muñeca golpeamos muñeca con muñeca vamos al otro lado golpeando muñeca con muñeca por el dorso de la muñeca ya un punto muy importante y finalmente vamos a ir al pie ahí está nuestro huesito cuatro dedos por encima del huesito vamos a golpear a ambos lados de la pierna ¿Ya? ambos lados ambos lados de la pierna golpeas cuatro dedos por sobre el huesito este es el único punto que no deben hacer embarazadas ¿ya? y al otro lado y termina una vez que haces esa primera vuelta tomas una inhalación profunda exhalas y puedes repetir dos veces más la secuencia completa eh, úsalo todo lo, que, todo lo que se te ocurra usarlo para todo lo que se te ocurra en cualquier momento en que sientas que tu ánimo tu energía tu, eh, tu emoción se ve desequilibrada ¿ya? porque te va a ayudar a volver a alinear todos tus canales energéticos para funcionar de una manera equilibrada y armoniosa entonces úsalo lo más, más, más que puedas y de esa manera trata de ayudar a que el proceso que estás viviendo esté más sostenido y puedas sentirte más, más en concordancia con, contigo misma, contigo mismo por el proceso que estás pasando eso